Impresión general, increíble. La verdad que venía con mucha expectativa y sí, la verdad que es un lugar hermoso. Estoy mucho más feliz de lo que estaba cuando, cuando llegué. Son muchas emociones juntas. Viví todos los días llorando por alguna cosa en particular y nada, se me pone la piel de gallina. Desde que nacimos lo que más eh, nos cuentan es todo de acá. Así que nada, yo... Toda mi vida vi viajar a mi abuela y volver llorando, eh, así que es muy, muy fuerte estar acá. Que nunca es suficiente, que siempre hay cosas para ver y que, que la gente es mucho más increíble y mucho más cálida y mucho más apasionada por lo suyo que lo que uno piensa. El día que fuimos a Estelia eh, me sorprendió mucho eh, ver unos gigantes minis y la gente tocando la gaita. Eh, bueno, principalmente mucha emoción, mucha, mucha alegría. Eh, eh, son, es uno de, de los objetivos logrados. Eh, el conocer, el saber, el ver, eh, el oler, son cosas que, que hemos... Yo creo que tanto dos como todos los chicos que hemos venido a la escuela, eh, hemos aprovechado y hemos disfrutado. Bueno, increíble. Me pareció poco para recorrer la Gran Navarra. Eh, me quedé con muchas ganas de más y, por supuesto, de volver. Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua.